Hola bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y bueno, vamos a reaccionar a dos videos más de Kishin que, que me olvidé de reaccionar, así que de Nadutos será, así que vamos a esto rápido. Vamos a reaccionar este de Kaguya, versus Kakashi, sus ok. Y la miniatura es del meme del, del chavo este del hombre, del hombre perfecto, un culoso, algo así, del meme ese, ¿no? Así que vamos a ver esto, hasta gracioso. Y va a ser muy random, así que... Ok. A ver. Los guerreros 7 en adultos, ¿sabes que Kakashi sacó en pose de Goku o de Dragon Ball? Guffy Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. son. ¿Eh? No, que le gustó, parece. ¿Eh? La flor. Hasta presentación. Desmotización. ¿Ah? Ah, pero fue mucho esto. <ríe> <A ver. ríe> Nickel. <¿Ní qué? ríe> ok. <ríe> A la mierda. 6-9. <ríe> Dios que qué, qué hice decía ahí. <ríe> ¿Eh? No. ¿Mm? ¡Oh, sabes <risa> oh, ¡Qué bobe eso! ¡Jálame! <risa> ¡Me va a salir bien! No. ¡El fin! Ay, sabía que iba cerrando <risa> Okay. Bueno, de los creadores ¿no? de Jinata y Sakura psicópata. que si veis otra animación ahora ¿no? en el turno de Hino. Hino psicópata, literalmente. Así que vamos a este. Ok. Ah, <risa> el doble de Sassy. <risa> <fuck>? ¿Eh? ¡No! ¡No <risa> oh, le está apretando los <risa> huevos! Y ahora aquí. <ríe> <ríe> um, voy a lo Newfoundland. <ríe> <ríe> <ríe> Igualitas. <ríe> ¿Eh? Le mordió. no <risa> <risa> Y si, de qué pasa ¿Qué? Quería que pasara algo... Bueno, el usual, ¿no? <risa> no importa quién te acose de diferentes sexos si te hace eso, obviamente <risa> Ir a la cárcel momento eso es lo que decía ahí Ok, sigo. muy Como siempre rando, <ríe> okay. Bueno, gente, si te gustó estos videos, dale a un me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte. Igual bueno, nos vemos. Bye chaval, adiós. Bye, bye, bye.